Bye. Un año que pasó de explorar el foro sol De andar sobre las ramas de mi alma Para encontrar un amor En milenios cuando tú y yo seamos polvo al viento, viento dará nuestra historia que randar con el secreto De cómo fue posible llegar a ser tan felices Vencer a probabilidad y miedo sin dudar Descifrar el mecanismo de ese juego de estrategia Y luego mandarlo a la mierda Y entregarse con pasión Tú y yo, mis palabras favoritas No lo dudes más, más bella que la luna y te lo dice alguien de octubre ¿eh? Ya no escribo tanto pero no me estoy quejando, tú eres mi motor y tú me llevas al espacio, te he contado, explorando dimensiones no encontrado, universo paralelo donde sea más feliz, hoy por ti, mañana por ti, pasado por ti, te lo firmo en tinta y sangre de mi corazón carmín, todas las posibles realidades me llevaron hasta donde tú estás, cada curvatura, espacio, tiempo me trajo hasta tu realidad, si el futuro es un misterio, yo quiero explorarlo.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 el universo para encontrarte pues lo hacemos pues sé que tú también te arriesgarías si salto tú también joder somos un cliché sabías pero solo en nosotros queda bien la verdad es que espero que mi si voz sea el ungüento que este día vive el fuego y amaine la distancia Él siempre no está lejos pero el tiempo es una rueda y simplemente llega cuando llega así que mientras sea el día de estar juntos tan solo respira no llores tu sonrisa sé que todo sea mejor una espada y un péndulo van contra el mundo entero los almas al Sueña del mismo sueño, te he contado explorando el panorama Nunca nada me ha dado alas y esperanza para el día de mañana como tú Sabes que siempre estaré y un día llegaré Diciendo que la espera se ha acabado y el futuro ahora es Todas las posibles realidades me llevaron hasta donde tú estás Cada curvatura, espacio tiempo me trajo hasta tu realidad Si el futuro es un misterio, yo quiero explorarlo